La Liga, el domingo reciben al conjunto de Santos un, un equipo de la Comarca Lagunera que perdió el rumbo por completo con Pedro Caixinha. Hoy ha sido cesado precisamente el técnico portugués. Sí, de acuerdo. Y yo creo que Cruz Azul tiene un panorama muy, muy alentador, insisto, por el entrenador que tiene, por los futbolistas que tiene. Hoy, por ejemplo, para una jornada de CONCACAF, había contra un equipo de la segunda división de la MLS habían según los reportes, 25 mil, 26 mil personas en la cancha del Estadio Azteca. Lo que quiere decir que el público está metido con Cruz Azul sí. y eso también es importante para ellos. Sí, una muy buena entrada en el Estadio Azteca. Era insostenible lo de Pedro Caixinha, ¿no, Paco? Sí. Yo, a ver, quiero ser muy respetuoso, pero, pero a mí lo de Pedro Caixinha me, me sorprendió mucho que llegara a Santos. También un equipo que no tiene las figuras que, que, que tenía Aunque... Teniendo una base, teniendo una base este, este equipo era la base de lo que estuvo con Almada y, y, y funcionó mucho mejor. Un equipo que no atacaba, que no hacía goles, que le hacían goles de todo tipo. Y, y yo, lo que me llama mucho la atención es el prestigio que tenía Pedro Caixinha. O sea, ok, fue campeón con Santos. ¿En dónde justamente. quieres ser respetuoso, Paco? ¿Eh? ¿En dónde quieres ser respetuoso? No, no, no. no es que no quiero, no quiero eh, parecer irrespetuoso de decir, bueno... Es que para mí no tenía que haber venido Caiciña. Ok. Para mí no tenía que haber venido Caiciña. Yo no soy el que toma decisiones en, en Santos. Sí, sí, sí. Me llama mucho la atención porque ni siquiera un indicio de que el equipo mejorara. No puedes perder todos los partidos o tantos partidos que te hagan tantos goles, eh, pasear el prestigio del equipo en un torneo internacional y, y, y ser el último lugar de la tabla. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que Santos no estaba en esa posición? Ahora, ¿hasta dónde vale la justificación de que le fueron desarmando al plantel Dionisio? No, no sin vale. Sin Diego Valdés y sin Otero. No vale. Sin Otero porque ya ha arrancado el torneo. En ese aspecto, o Acevedo, después del partido, es muy autocrítico. A ver, tenemos que asumir las responsabilidades. Este equipo prácticamente juega con los mismos, do, eh, con los mismos jugadores que el torneo anterior. Entiendo que no está Valdés, que no está Otero, pero no es para que se desinfle, se desarme, se vaya completamente eh, al sótano de la competencia y cambie drásticamente eh, este, lo que es su fútbol. Entonces, este, no, no, no, no se justifican las dos ausencias para que Santos esté donde esté. Esa que es responsabilidad no. completa del técnico Pedro Caixinha. En México no puede dirigir cualquiera. ¿Sí? Y, Más allá y, de que y ella y fue no campeón. Segundas, no siempre segundas partes son buenas o, sí. o nunca segundas partes fueron buenas. porque iba a ser lo de Caixinha bueno, Pero Caixinha no es cualquiera, Paco. Caixinha, bueno, pero pero a ver. Caixinha no es cualquiera. No, no es a ver. Cualquiera. Es que en la temporada de Santos hoy, ¿cómo quieres catalogarla? ¿Cómo, ¿Qué hablamos de Caixinha? ¿Que tuvo mala suerte? que no tenía equipo. No, está muy bien. No, bueno, no bueno, muy bien. bien no, que no, si no le llevaron refuerzos, no, que sí le llevaron. No, no, le puede ir bien o mal. Le puede ir bien o mal, pero para mí Caixinha ya fue campeón en el fútbol mexicano, es un día dirigió a Cruz Azul, dirigió una final con Cruz Azul. Pero David también en, no en, en Santos, en, también, fue mal. en Santos también. Alfredo Tena, Quirarte, Daniel Guzmán, así como Caixinha fueron campeones. Bueno. O sea, ah, no puedes vivir de pero eso. Pero veo ¿no? que tienes una... es Por eso que no quería querido una, una antipatía por, por Caixinha, A ver, ¿no? no, no, espérame, no, no. Es que no, ¿por no, qué antipatía? No. A ver, ¿qué puedo decir de bueno de Caixinha en esta temporada en Santos? Un equipo que recibió cualquier cantidad de goles. Que no pues, le hacía no, goles pero... a nadie. Último lugar de la tabla. ¿Hace cuánto tiempo que Santos no estaba en último lugar de la tabla? ¿Cuál antipatía? ¿Qué digo entonces? ¿Que tuvo mala suerte no, Caixinha? Bien. No, <risa> no, no, no, no, no. Lo único... No, lo único que no, no, no, no entiendo, Paco, es que demerites lo que él hizo ya en la historia, no. en el fútbol mexicano. No, siendo, no fue, fue campeón. Otros más lo han sido. Fue campeón. Yo respeto mucho a un entrenador campeón. Lo respeto mucho. No, no, ¿eh? yo también lo estoy respetando. Estoy diciendo puras verdades. No, no estoy diciendo. Creo que no, no estoy faltando al respeto no. a Pedro Caicilla, me parece. Pero Simplemente no. hablo con hechos. No, no, no. no, no, no pero no. da la impresión que después de que se va de Santos no, campeón. ¿sabes? Y se va a Europa No le va bien No le va bien Ni, ni en, ni en este, Escocia Y no le va bien tampoco Allá en Asia Donde dirige No recuerdo si era En Arabia no, Saudita Pero hay otro punto regresa con, hay va azul, y Mediana con, bien Con, con Cruz Cruz azul. Llegó a la final Por eso Lo llevó a la final Y lo que presentó a la final claro. Fue impresentable ¿Eh? Ustedes mismos lo dijeron Lo que jugó Cruz bueno, Azul hay que Por llegar Caixinha a, hay que, hay que No, llegar no, no Fue final. impresentable ¿Eh? Jugó con miedo Y mal. después se volvió a ir Ahora, Y le fue eh. mal Este David Y Mauricio Dionisio, hay que tomar en cuenta también... Dionisio, hay que tomar en cuenta también que... Eh, a ver, dos cosas. Primero, eh, lo que son... Lo, ¿Cómo es el destino? Hoy Guillermo Almada es el líder de la competencia con el Pachuca. Esta noche duerme como líder el Pachuca. Hay que esperar qué hace el pueblo en Guadalajara el sábado. Pero hoy es líder. Y el peor equipo de todos es Santos. ¿Por qué se fue Almada de Santos? Es una buena pregunta. Y número dos, ¿no será que la multipropiedad te lleva a veces a poner más atención en un equipo que en otro. Me refiero a que el Atlas ha tenido un éxito muy interesante en el mismo grupo que maneja Santos y esta vez parece que todos los reflectores están sobre Atlas. Sí, es que, no, aquí, pero a ver, aquí, habría que aquí habría que preguntar. ¿Pero qué jugadores ¿qué? llegaron a Atlas? A ver. O sea, no, no, no, yo no veo eh, en, en torno a eso que menciona David. No, no, no. no. Yo no veo, que, eh, por ejemplo, que desarmaron a Santos para armar al Atlas. El Atlas tiene un plantel, yo te diría, está reducido. A ver, en este torneo... Julio, Jorge, ¿No le sobran jugadores no en la Es una base, una ¿no? Sí. A ver, ¿Julio Forge no es una estrella? No, no, Oye, y cumplió, y cumplió, y cumplió, está bien, y cumplió su Santos. ciclo en, en Un goleador. Santos. Sí, claro, y, y lo hizo muy bien en Santos. Pero en este torneo en particular, donde se fue Almada, no es que desarmaran a Santos, se fueron dos jugadores. La base se queda. Y no hay nada que ver entre Santos de la temporada anterior con este. No, este y, equipo, este equipo de verdad es, es, sí se le va uno de los mejores futbolistas o dos de sus mejores futbolistas. no El caso de Diego Valdés y de Otero. No Quizás no es para lugar. estar en último lugar. A mí sí me parece que está no mal lugar. diseñado este plantel. Ahora, ojo también. Pero también con ¿por, Almada? Qué se va ¿Por qué se va este Almada? Simplemente las versiones es compatibilidad con la directiva, que no estaba de acuerdo cómo querían que él manejara las logísticas. Y las estrategias del club. Y por eso no, trajeron aquí ¿cómo aquí? terminó su ciclo. No. Pero habíamos visto cómo terminan los ciclos con el, con el presidente el Santos, cómo terminan los ciclos de muchos. Pausa y volvemos porque ya arrancó la fecha 7.